Cuando el orgullo de ser tu hija se hace canto en mi voz Desde el alma siento ganas de gritar Aquí me quedo mi oruro del alma Me quedaré en mi tierra, para que dejar mi orgullo, para qué dejar, me quedaré en mi tierra, porque tengo fe que un día mi orgullo calecerá, me quedaré en mi tierra, porque con el alma todo... Mundo, seguiré apoyando, sí, con amor a mi San José Viva en Nata, ritmo sin igual los cocanis, la central, la comibol La Ferrari son lo mejor Viva la mejillones con su pesada Mamita candelaria, Yo, ¡Ja, ja, ja! ja ¡Esta en el conchupada la nada ritmo sin igual, los con canisla central, la comibol, la Ferrari son lo mejor. Igual a mejillones con su pesada, mamita candelaria, yo no me iré, en mi oruro me quedaré.